Bueno, ¿por qué debería de contratarlo, señorita Sara? Pues mira, yo pienso que soy una persona muy adaptable a la hora de trabajar, sobre todo para este tipo de trabajo, que pienso que es fundamental la adaptabilidad, luego también ser una persona formal, me considero una persona bastante responsable, con lo cual puedes contar conmigo para cualquier momento que necesites en el trabajo, pues que sepas que, que me lo voy a tomar como algo serio y no como cualquier otra cosa sino que voy a estar ahí pendiente y además soy una persona bastante equilibrada entonces creo que eso viene bien a la hora de enfocar tu imagen también en, en la cámara y en, en, bueno, en todas las la emisiones en directos que vaya se puedan hacer ¿no? A ver, dígame usted qué es lo que más y lo que menos le gustó de su anterior empresa Lo que más y lo que menos me gustó de mi antigua empresa sí. Pues mira, lo que más me gustó fue tanto el trato con el cliente y el trato con todas las personas que me rodeaban en la empresa, mis compañeros, mi jefe. Teníamos buen, buena relación y lo que menos quizás pues bueno, no, no se adaptaba a mis posibilidades en ese momento. Así que, bueno, eh, también es verdad que el trabajo se me quedaba un poco corto. Mejor dicho, se me quedaba un poquillo corto el trabajo en el aspecto de que yo quería evolucionar más como persona y ya vi que ya había abarcado todo eso en ese momento y pues ahora mi objetivo es avanzar tanto personal como profesionalmente en el siguiente trabajo bien qué es lo que usted busca en nuestra empresa pues eso mismo eh, busco avanzar profesionalmente mejorar como pues eso, persona también y mejorar en mis habilidades profesionales y seguir con el mismo ritmo de trabajo, pero mejor ¿Y dónde se ve usted dentro de cinco años? Pues me veo aquí, trabajando en esta empresa. ¿Está usted en algún otro proceso de selección? Sí, la verdad es que sí. Estoy ahora mismo bueno, en dos procesos de selección. Me están entrevistando. ¿Cuáles han sido sus mejores logros? ¿Mis mejores logros? Sí, a lo largo de su vida o. Pues mira, he mejorado tanto mi profesionalidad como mi rapidez, como que también. Bueno, hablando laboralmente, pienso que he ido cada vez ganando un poco más de tiempo y de dinero. Eso es lo que yo pienso. Más, más que de dinero, de tiempo y de profesionalidad. Eso. ¿Cómo maneja usted el estrés? Pues mira, me estreso pocas veces, aguanto bien, es decir, aguanto bien el estrés. Si ya hay alguna ocasión en la que veo que me, me puede la situación, pues respiro hondo y tranquilizo para bien, seguir bien, con bien. el trabajo. ¿Cómo reacciona usted ante las críticas? Pues intento aceptarlas porque las, las críticas normalmente siempre son constructivas. ¿Se ve usted capaz de liderar equipos aquí en Prix Line? Por supuesto, o sea creo que tengo bastante experiencia y bueno pues me veo capacitada perfectamente para, para hacerlo. ¿Qué le hace usted mejor en nuestra empresa? ¿Qué puede usted aportar a nuestra empresa? Pues mira, me considero una persona bastante dinámica y en este aspecto, por ejemplo, soy bastante. Sé idiomas, soy una persona que, como ha sido muy adaptable en diferentes cosas, pues también sé de diferentes temas con respecto a lo laboral, eh, me he encontrado con diferentes tipos de circunstancias y situaciones, con lo cual... ¿Qué sabe, qué sabe usted de nuestra empresa, Sara, de PrixLine? Pues que es una empresa de formación laboral. Porque ya tiene usted unos cuantos días con nosotros. Sí, <ríe> es una empresa de formación laboral que, que te ayuda, en, pues, te da consejos para encontrar trabajo, para dar trabajo, para que todas las personas pues, se puedan beneficiar de ello. Bueno, y también... Y que también puedan también... preguntarnos cosas. Bien. Eso es que ¿Qué, puedes, ¿Qué puedes decirme de, de usted? ¿De mí personalmente? Sí. Pues mira, eh, soy una persona que le gusta el arte, de hecho por eso estudié diseño gráfico, eh, laboralmente todas mis experiencias re con relaciones a, a diseño gráfico, luego también he tenido mucho trato al cliente, comercial... He trabajado también de administrativo, de recepcionista... He, he ¿Cuánto ha durado en, en cada trabajo, más o menos? Pues, así, para hacerme una idea de si es usted una persona que... Bueno, no le voy a dar pistas en esta entrevista de trabajo. ¿Cuánto así aproximadamente? Porque el currículum... Bueno, lo, mi, lo voy a mirar luego en el currículum, que lo tengo aquí. Vale. Le ahorro la respuesta. Perfecto. Mm, ¿Cuánto tiempo ha estado sin trabajar? Pues sin trabajar, mira, he estado más o menos seis meses. Seis mismo, meses. Pero lo sí. explico. Y por qué es lo que quería saber sí. Pues y, estado... su y supongo que a la audiencia también le interesa. Sí, he estado, ah mira, desde que nací. No, bueno. Pues señor candidato que usted desde que nació prepare una buena explicación cuando le hagamos la entrevista de trabajo aquí en Prisline o en cualquier otro sitio, sí. porque hay uno que, que ha estado sin trabajar desde que nació. Ajá. Pero ahora estamos seleccionando a Sara, a ver si la cogemos al final. Explíquenos por qué ha estado seis meses. Pues mira, porque he estado, aparte de haciendo algunas, entrevistas, bastantes entrevistas de trabajo ahora, para ver pues, cuál me, me encaja mejor, eh, he estado ayudando a mi madre en temas personales, que lo necesitaba, y luego además también he estado pues eh, ayudando personalmente también a mi hermano con su obra de la casa, él me pagaba directamente a mí, así que Vamos, momento, que ha estado usted activada, activa activa, ¿sí? ¿no? Sí, vale. sí. ¿Y por qué quieres cambiar de trabajo? Bueno, porque quiero desarrollar tanto personal como profesionalmente, creo que en mi antiguo trabajo lo he aprendido básicamente todo ya y me gustaría avanzar. Eh, por, mm, vuelvo a la pregunta inicial Porque al final de cuentas es la que más Me interesa porque hay varios candidatas uh -huh. Y es por ¿Qué aportarías a esta empresa? Freestyle, o en otras palabras ¿Por qué deberíamos de contratarla a usted? Y no a las otras que están ahí Para hacer entrevista Señor oyente Ella es Sara, Susana Los martes, Sara los lunes sí. El lunes, pues Sara Sí Y hoy la estamos entrevistando pues yo creo play que. Entrevista de trabajo. Perdóneme, señorita. Sí. Sigue, puede seguir. Pues mira, como le comentaba, soy una persona bastante adaptable, soy equilibrada, tengo pues habilidades a la hora de comunicarme con las personas, entonces creo que también viene muy bien a la hora de hablar con personas a través de las cámaras también y de hacer vídeos, ¿no? Y luego además tengo bastantes conocimientos en relación a todos estos temas, como es sí, eso lo se que ve, es la formación laboral. De su anterior jefe, ¿qué opina? Bueno, yo le respeto como, pues, persona. Pues, me gustaba mucho cómo hacía su trabajo. Eh, hablando referente a su profesión, me, eso es. Pues, que me gustaba mucho cómo trabajaba y cómo lo desarrollaba y cómo nos trataba a los empleados. Pues, está bien. O sea, él ha hecho. No un... tiene ninguna crítica. No, porque a mí me gustaba mucho cómo desarrollaba su trabajo, la verdad. En lo personal, pues no podría decirle, pero... ¿Conoce usted a alguien aquí en PrisLine? Eh, no. ¿Trabaja usted mejor sola o trabaja usted mejor en equipo? Sinceramente, las dos cosas. Como le digo, soy una persona adaptable y creo que tanto en lo personal es bueno, o sea, en lo... cuando uno trabaja solo es bueno porque... Creo que soy una persona bastante autodidacta y me... Pero me ha dicho también que lideraría equipos, ¿no? Sí, sí. Bien. Eh, ahora debo de preguntarle sus principales debilidades o defectos. Pues mira, yo creo que, por ejemplo, una debilidad mía es que soy un poco despistada, pero lo bueno es que siempre tengo una agenda cerca de mí ah. para poder organizarme Bien. y, bueno, pues eh, también me he descargado bastantes aplicaciones de trabajo que me ayudan a... a pues mejorar este tipo de defecto que tengo. ¿Cómo la describen a usted las demás personas? Pues me dicen que soy una persona que tengo algo especial, <ríe> que tengo, que soy bastante adaptable, equilibrada, como le he comentado, y que soy sociable, que soy amigable, que soy buena persona y, e inteligente. Y ahora la pregunta que seguramente usted estaba esperando. Sí. ¿Cuánto cree que debe usted cobrar? Bueno, pues me adapto. O sea, creo que lo, lo que usted me propuso desde un principio está bien y a mí personalmente lo que más me gusta es el trabajo. ¿Está contenta usted con esa cifra? Sí, a mí es que personalmente lo que más me gusta es este trabajo. Ahora mismo lo que yo estoy aquí, buscando es Aquí un... alguien de la audiencia dice que 100.000 al mes. ¿Ah, sí? Sí, bueno, bueno se está. lo acaban de decir ahí, sí. Sí. Pero bueno, por favor, no nos interrumpan ustedes que es que estamos en una entrevista de trabajo. Queremos que aprendan cómo responder bien a la entrevista de trabajo. Entonces, perdóneme la... que decía unos 100.000 sí. al mes, además. Ajá. <risa> sí. pues Entonces, eso. ¿cómo era? ¿Cómo, ¿Cómo me había dicho, perdóneme? Que yo me adaptaba a, los, a lo que me había comentado ya. Vale. Pues vamos, que mí, que le además, parece también, bien, sí, lo que le hemos propuesto le parece bien. Y lo que más me interesa, por supuesto, es el trabajo en sí. sí. Que no está usted aquí solo por dinero. Exacto, no estoy solo por dinero. Bien. Mm. bien. Pues ya vamos a terminar. Me quedan tres preguntas importantes. Eh, si se fija, es siempre un poco: ¿qué le distingue a usted de los otros? lo que le decía un poco antes pues mira, de otros trabajo. posibles candidatas que tengo para presentar el canal de prisline claro tengo bastantes experiencias en la vida con, de las cuales les puedo aportar he estado en el extranjero y eso me ha venido muy bien tanto para formarme laboralmente como para personalmente y ese punto es bastante fuerte puesto que puedo hablar de ello y puedo sacar mucho partido y luego pues también me ha ayudado a aprender muchas cosas como son idiomas y, y me ha ayudado bien. a avanzar y, y ya me queda ya, por pues, lo último un poco, preguntarle por sus mayores logros hasta ahora, aunque veo que es usted joven, sí, pues, pero hable un poco de, de los logros y ya con eso finalizamos la entrevista de trabajo. He avanzado profesionalmente, cada vez he ido mejor, eh, he avanzado tanto en tiempo como en rapidez y creo que eso es un logro hoy en día porque eso a la hora de luego trabajar se, se valora y también de de tu en tu vida, en tu calidad de vida vale, pues si quiere usted ahora preguntar algo o añadir algo bueno, y si no pues finalizamos la entrevista pues se puede finalizar ya, no ya ninguna, me dirá si me contrata no tiene ninguna pregunta más <risa> me puede no me quiere preguntar nada pues sí que me hable cuando pueda de sus condiciones sí de la, decisión, más, ¿no? de la, vale. de la decisión muy bien pues nada, chicos, vamos a terminar la emisión. ¿Cuánto es el sueldo? Es un roleplay que hemos hecho con Sara. Ella es Sara, yo soy Luis de Prisline, empresa de orientación laboral. El próximo día eh, os vamos a dar las respuestas correctas que tenéis que dar en la entrevista de trabajo. Aunque podéis fijaros en lo que cómo lo ha hecho Sara, que vamos, yo la pongo una nota muy alta. Nos vemos en la próxima emisión, amigos. Un saludo. Hasta luego.